Guanábana, ¿qué es, propiedades, beneficios y cómo consumirla? La guanábana es una fruta también conocida como guanábano, utilizada como fuente de fibras y vitaminas, siendo recomendado consumirla por personas que posean estreñimiento, diabetes y obesidad. La fruta posee un formato oval. Posee una cáscara de color verde, oscura y está cubierta de espinas. La parte interna está formada por una pulpa blanca, con un sabor levemente endulzado y un poco ácido, siendo muy utilizada en la preparación de batidos y de postres. Las hojas de bonana pueden ser utilizadas para la preparación de tés. El nombre científico de la guanana es Anona uricata L y puede comprarse en los supermercados y en las fruterías, propiedades y beneficios para la salud. La guanana posee diversas propiedades para el organismo, siendo considerada diurética, hipoglucemiante, antioxidante, antireumática, anticancerígena, antiinflamatoria y antibacteriana. Gracias a estas propiedades, esta fruta puede ser utilizada en diversas situaciones como disminución del insomnio, ya que posee en su composición compuestos que promueven relajación y somnolencia, mejora el sistema inmune debido a que es rico en vitamina C, mantener el organismo hidratado ya que la pulpa de la fruta está constituida principalmente por agua. Disminución de la presión arterial, debido a que actúa como un diurético, ayudando así a regular la presión. Podría combatir enfermedades del estómago, como la gastritis y la dulcera, ya que posee propiedades antiinflamatorias que disminuyen la hinchazón y a su vez alivia el dolor. Prevención de la osteoporosis y anemia, ya que es una fruta muy rica en calcio, fósforo e hierro. Podría ayudar a regular el azúcar en la sangre, siendo benéfico para personas que sufren de diabetes ya que posee fibras que le impiden que la glucosa aumente rápidamente en la sangre. Retardar el envejecimiento ya que posee propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo del daño causado por los radicales libres. Podría aliviar el dolor que causa el reumatismo, ya que posee propiedades antireumáticas y antiinflamatorias que ayudan a disminuir la inflamación y el malestar. más de esto, algunos estudios demostraron que la guanábana puede ser utilizada como complemento en el tratamiento contra el cáncer, ya que posee una sustancia antioxidante capaz de destruir las células cancerígenas sin provocar daños a las células normales. La agua guanábana también puede ser utilizada en el tratamiento de la obesidad, estreñimiento, enfermedades del hígado, migraña, gripe, parasitosis y depresión ya que es un excelente modulador del humor. La guanábana cura el cáncer La relación entre el consumo de guanábana y el cáncer todavía no está comprobada científicamente. Sin embargo, varios estudios han sido realizados con el objetivo de estudiar los componentes de la guanábana y su efecto sobre las células del cáncer. Estudios recientes demostraron que la guanadana es rica en acetogeninas, que es un grupo de productos metabólicos que poseen efecto citotóxico, siendo capaces de actuar directamente en las células cancerígenas. Además de esto, se ha observado en algunos estudios que su consumo a largo plazo genera un efecto preventivo como potencial terapéutico para diversos tipos de cáncer. A pesar de esto es necesario la realización de estudios más específicos que incluyan la guanábana y sus componentes de manera de, de verificar el verdadero efecto que posee esta fruta contra el cáncer, ya que su efecto puede variar de acuerdo con el modo de cultivar la fruta y la concentración de sus compuestos bioactivos. ¿Cómo consumirla? La guanábana puede consumirse en diversas formas, natural, pulpa congelada, en forma de cápsulas como suplemento, como postre, té y jugos. Hojas de guanábana para hacer té. Se hace con 10 gramos de hojas de guanábana secas, las cuales deben colocarse en un litro de agua hirviendo. Al cabo de 10 minutos se debe colar y consumir 2 a 3 tazas después de las comidas. Contraindicaciones de la guanábana El consumo de guanábana no es indicado para embarazadas, personas con paperas aptas o heridas en la boca, ya que la acidez de la fruta puede causar dolor. También no debe ser consumida por personas con tensión baja, ya que uno de sus efectos secundarios es disminuir la presión arterial. Además de esto, las personas hipertensas deben hablar con el cardiólogo o con un nutricionista con respecto al consumo de guanábana, debido a que esta fruta puede interactuar con los medicamentos utilizados e inclusive puede disminuir mucho la presión. Propiedades Tanto el fruto como las hojas de A. moricata se le atribuyen propiedades medicinales. La más difundida es que cura el cáncer, pero no se especifica qué tipo de tumor canceroso. No existe ningún indicio de que permita sostener esa efectividad ni con la planta ni sin procesar, ni con alguno de sus principios activos, helados o sus combinaciones. Existen algunos estudios in vitro sobre una sustancia aislada de varias plantas de la familia anonáceas, la anonacina, que han mostrado su capacidad para inducir apotosis medida por citotosidad en cultivos de líneas celulares de adenocarcinoma gástrico y pulmonar, concretamente los tipos C678 y H460. Toxicidad. Hay estudios que sugieren que algunas formas atípicas de la enfermedad de Parkinson podrían estar desencadenadas por su consumo, ya que al ser la anonacina, una neurotoxina, puede causar lesiones en el tejido nervioso y a abocar a enfermedades neurodegenerativas.